Hola, yo soy Miri Palacios, eh, me conocen como Wigwam, soy licenciada en Educación Artística y Artes Escénicas, soy bailarina e intérprete, nací aquí en la ciudad de Bogotá, pero mi familia es de Quibdó, Chocó, tanto mi mamá como mi papá, eh, me dedico a bailar, soy líder comunitaria, me encanta hacer proyectos sociales, hago voluntariado también, y ya, eso es un poco de mí.